¿De qué color es el flujo de una mujer embarazada? El flujo vaginal es una secreción normal que se produce en el tracto genital femenino y puede cambiar de color, olor y textura en diferentes momentos de la vida de una mujer. Durante el embarazo, el flujo vaginal es especialmente importante, ya que puede indicar cambios hormonales y señalar posibles problemas de salud en la madre y en el feto. En este video, discutiremos los diferentes colores del flujo vaginal durante el embarazo, qué significan y cómo se pueden prevenir y tratar las infecciones. Saludos a todos y todas que nos acompañan en este video sobre el color del flujo vaginal durante el embarazo. Esperamos que esta información les sea útil y puedan aprender más sobre este tema tan importante. ¿Qué es el flujo vaginal y por qué es importante durante el embarazo? El flujo vaginal es una secreción líquida que se produce en el tracto genital femenino para mantener la zona limpia y libre de infecciones. Durante el embarazo, el flujo vaginal es especialmente importante, ya que actúa como una barrera de protección contra las infecciones y puede ayudar a mantener el pH vaginal en un rango saludable para el crecimiento y desarrollo del feto. ¿Por qué el color del flujo puede variar en las mujeres embarazadas? El color del flujo vaginal puede variar en las mujeres embarazadas debido a cambios hormonales en el cuerpo, infecciones, uso de medicamentos, relaciones sexuales y estrés. Es importante estar atentas a cualquier cambio en el color, olor o textura del flujo vaginal durante el embarazo, ya que puede indicar un problema de salud en la madre y en el feto. ¿Cuál es el color normal del flujo vaginal durante el embarazo? El flujo vaginal normal durante el embarazo es generalmente claro o blanco, espeso y sin olor. Este tipo de flujo vaginal ayuda a prevenir infecciones y mantiene la zona genital limpia y saludable. ¿Qué color se considera normal para el flujo vaginal durante el embarazo? El color normal del flujo vaginal durante el embarazo es generalmente blanco o transparente, y puede variar en textura y cantidad. Es importante tener en cuenta que el flujo vaginal normal puede cambiar a lo largo del embarazo, pero si no hay otros síntomas, no suele ser motivo de preocupación. ¿Cuáles son los posibles colores anormales del flujo vaginal durante el embarazo? El flujo vaginal anormal durante el embarazo puede tener diferentes colores y texturas, que pueden indicar diferentes problemas de salud. Algunos de los colores anormales más comunes del flujo vaginal durante el embarazo son los siguientes. Blanco grumoso. Este tipo de flujo vaginal puede indicar una infección por hongos, que es común durante el embarazo. Amarillo o verde. El flujo vaginal amarillo o verde puede ser un signo de infección bacteriana, que puede requerir tratamiento médico. Marrón. El flujo vaginal marrón durante el embarazo puede indicar manchas de sangre, lo que puede ser normal, pero también puede ser un signo de aborto espontáneo o desprendimiento de placenta. Rojo. El flujo vaginal rojo durante el embarazo puede indicar una hemorragia vaginal, lo que puede ser un signo de problemas de salud graves. ¿Qué factores pueden afectar el color del flujo vaginal durante el embarazo? El color del flujo vaginal puede ser afectado por varios factores, entre los cuales destacan los siguientes. Factores hormonales. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta cambios hormonales significativos que pueden afectar el flujo vaginal. Por ejemplo, los niveles de estrógeno y progesterona pueden aumentar, lo que puede aumentar la producción de moco cervical y hacer que el flujo vaginal sea más espeso y de color diferente. Infecciones vaginales Las infecciones vaginales, como la vaginosis bacteriana, la candidiasis y la tricomoniasis, pueden cambiar el color y la consistencia del flujo vaginal. Es importante tener en cuenta que algunas infecciones pueden ser asintomáticas en algunas mujeres, por lo que es importante hacerse pruebas regulares para detectarlas. Uso de medicamentos. Algunos medicamentos pueden alterar el pH vaginal y cambiar el color del flujo vaginal. Por ejemplo, los antibióticos pueden matar las bacterias buenas que mantienen el equilibrio del pH vaginal, lo que puede hacer que el flujo vaginal sea más ácido y de color diferente. Relaciones sexuales. Las relaciones sexuales pueden causar pequeñas lesiones en la vagina, lo que puede hacer que el flujo vaginal sea más espeso y de color diferente. Además, el semen puede cambiar el pH vaginal y causar cambios en el color y la consistencia del flujo. Estrés. El estrés puede afectar los niveles hormonales y, por lo tanto, el flujo vaginal. Las mujeres que experimentan niveles elevados de estrés pueden experimentar cambios en el color y la consistencia del flujo vaginal. ¿Cómo se puede tratar el flujo vaginal anormal durante el embarazo? El tratamiento para el flujo vaginal anormal durante el embarazo dependerá de la causa subyacente. En algunos casos, se pueden prescribir medicamentos antifúngicos, antibióticos o antivirales para tratar una infección vaginal. En otros casos, se pueden recomendar cambios en la higiene íntima o en la dieta para ayudar a prevenir la recurrencia de infecciones vaginales. Es importante buscar atención médica si se observa un cambio en el color del flujo vaginal durante el embarazo. El tratamiento oportuno puede ayudar a prevenir complicaciones y garantizar un embarazo saludable. ¿Cómo se puede prevenir el flujo vaginal anormal durante el embarazo? Aunque no siempre se pueden prevenir las infecciones vaginales, hay medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de desarrollar flujo vaginal anormal durante el embarazo, como las siguientes. Higiene íntima adecuada. Es importante limpiar la zona genital con agua tibia y jabón suave. Se deben evitar los productos perfumados, ya que pueden irritar la piel y alterar el pH vaginal. Uso adecuado de ropa interior. Se deben usar ropa interior de algodón transpirable y evitar la ropa interior ajustada. Evitar duchas vaginales. Las duchas vaginales pueden alterar el pH vaginal y aumentar el riesgo de infecciones. Evitar el uso de productos perfumados en la zona genital. Los productos perfumados, como los jabones, las toallitas húmedas y los aerosoles vaginales, pueden irritar la vagina y causar infecciones. Las mujeres embarazadas deben usar productos suaves y sin perfume en la zona genital. Visitas regulares al médico. Las mujeres embarazadas deben someterse a controles médicos regulares durante el embarazo para detectar cualquier problema de salud antes de que se convierta en un problema mayor. Siguiendo estas medidas preventivas, las mujeres embarazadas pueden reducir el riesgo de flujo vaginal anormal y mantener una buena salud vaginal durante todo el embarazo. Si les gustó este video, no olviden darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de nuestros próximos videos. Además, si tienen alguna pregunta o comentario sobre el tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios debajo del video. Gracias por vernos y esperamos verlos en nuestro próximo video. Supposed to be